Solo llámame si me quieres ver, que por ti yo iré yeah. No me dejes, girl, por mí quédate hasta el amanecer yeah. Solo llámame si me quieres ver, por ti yo iré yeah. No me dejes, girl, por mí quédate hasta el amanecer yeah. No le hable si tú quieres relaciones Sale con su amiga se fue de vacaciones Si la ve ni siquiera la mencioné. Ya se vuelve loca cuando escucha mis canciones Nena tranquilita baja hasta el piso Hizo lo que quiso cuando ella quiso Ya no quiere que jueguen con sus emociones No las mire mucho menos la cuestiones Yo ni dudé cuando te toqué, Lo volvería a hacer una y otra vez regálame una noche que donde te pueda ver yeah. Quédate otra noche más, que no te arrepentirás. La ganas no por olvidar, tú sabes que hay para gastar. Mi nombre gritará, fuerte me apretará No te arrepentirás, tú eres maldad. Quédate otra noche más, que no te arrepentirás. La ganas no por olvidar, tú sabes que hay para gastar. Mi nombre gritará, fuerte me apretará No te arrepentirás, tú eres maldad. Yeah. Yo, yo, yo confiaba en ti, pero tú no creías en mí. No quería mentir, pero no me diste pa' elegir. Ve y deja Así que por ti no va a morir Yo me voy a salir, hoy voy a salir Yo estoy contigo, mami, tú no temas No me miras así, que esos ojitos me queman Vamos a romper el sistema Yo estoy pa' ti, en la mala y en la buena Y cuando tengas problemas oh, llámame si me quieres ver Que por ti yo iré, yeah. No me dejes, ver Por mí quédate hasta el amanecer, yeah.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 Noche de soledad, ella solita se da, le gusta, me pide más, dice que soy de verdad, ella se viene y va, se hace la desigual, pero conmigo legal que no se le da. Ven, vamos a tomar unos whisky a la roca, ceriza tu piel. Cuando me toca si muévete bien, vuélvete loca, te pone al cien. Cuando me choca, me dice a capela si no tiene de sabore. Eh. Dime que tú esperas, quiere que yo por y, y dila la tuve que está en manos mejores. Me acelera el pulso, tus respiraciones. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.